Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ike y vamos a hacer el video más corto Vamos a reaccionar a mi video, al meme que hice en Scratch Bueno, acá está Una reinventación, pero valió la pena A ver, esperen Y a acomodarlo Ah, ya Vamos a verlo, ya y sí, se sí, sí, sí. ¿Les gustó? Ah, de verdad, fue una reventación. Nomás edité unas cositas. Bueno, ahora sí, adiós. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.